para redar huir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Carta de Judas, por Juan Luis Vadillo.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 exponer es este tiempo a la luz de la Palabra de Dios, pero no siempre sin antes dedicar este tiempo a la oración para que Dios nos ayude a través de su Espíritu Santo. Amén. Pues te damos mucha gracia a Dios por tu fidelidad y tu gracia para con nuestras vidas. Queremos aprender de ti, Dios, porque tú nos enseñas que tú eres manso y humilde de corazón. Obra tú de mí a través de la exposición de tu Palabra el recibimiento de tu palabra, la claridad y la luz que arroja el Espíritu Santo con respeto a tu palabra en cada corazón, Dios, que sea para que te podamos glorificar aplicándola a nuestras propias vidas. Gracias, que este tiempo sobre la carta del estudio de la carta de Judas sea algo de bendición para con nuestras vidas. Que tú nos dé el entendimiento correcto de tu palabra para con nosotros conforme el propósito por el cual tú la escribiste. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acabamos con la tercera carta de Juan y estamos ahora en otra exposición de otra carta que es o epístola de Judas de estos 25 versículos de lo cual se compone dicha epístola. Pero antes de ello me gustaría que pudiéramos ver algunos puntos importantes a modo introductorio o como un preámbulo antes de la introducción que a la misma vez pudiera ayudarnos a ver eh, el propósito por el cual nosotros vamos a estar dedicando este tiempo a estudiar esta carta. Y personalmente es algo muy rico en el tiempo que llevo leyéndola y releyéndola, y sobre todo estudiándola para con mi propia vida. Y uno puede ver a modo aplicativo cuántas advertencias y cuántas riquezas tiene también para con nuestros propios días, para el día de hoy, para con nosotros, para con la Iglesia de Cristo. Y es una carta como cada carta, como cada porción de las Escrituras que nos llenará de grandísimas bendiciones. Pero si hay algo que creo que es importante y a lo largo de los años personalmente he venido haciéndolo como una gran tarea y una responsabilidad que Dios ha puesto en mi vida, tiene que ver con la exposición de la palabra, con este predicar la palabra de versículo a versículo. Esta es la manera no solamente como estudio la Biblia, sino como también la predico. Esto creo que es algo notable entre nosotros. Pero esto es algo gratificante. Es algo donde marca un reto en nuestras propias vidas, a darle el verdadero sentido a la palabra. Es decir, la exposición de la palabra alumbra nos enseña el libro de los Salmos. El exponer y el explicar la palabra de Dios... Nos da el claro entendimiento, no por lo que el maestro, el predicador o, o, o en este caso pastor puede estar exponiendo, sino en el desarrollo de la misma y bajo la autoridad de la propia palabra de Dios. Ese desglose de la palabra, esa explicación de la misma, donde nosotros muchas veces no lo vemos a modo de lectura continua, ¿verdad? es algo muy rico y no solamente rico, sino es algo necesario que necesitamos en nuestras propias vidas, el hecho de poner o dar el verdadero sentido a la Palabra de Dios, lo que estamos estudiando. Y estuve, perdón, estuve estudiando, leyendo el libro de Nehemías donde he leyendo aquí varias, varias veces, distintas porciones, pero después de Esdras, en el Antiguo Testamento, después del libro de las Crónicas, Esdras, Nehemías en el capítulo número 8, si hay algo connotativo que nosotros pudiéramos ver a la hora de estudiar este libro, es un libro tremendo, es un libro rico, que he sido tentado a ponerlo como reto, de exponerlo, pero creo que hay otras cosas que nos comprometimos antes, estos 13 capítulos de Nehemías en ese periodo histórico por el cual está escrito, basado en cuanto a un periodo de, de, de, de lo que el pueblo israelí estuvieron viviendo, diferentes cautiverios, exilios y cómo también fueron viviendo sus días. ...después de la liberación, ¿verdad?, de esos cautiveros que tuvieron. Uno puede también aprender mucho, pero el capítulo número 8, digamos que hasta el capítulo número 13... ...en el versículo número 31, quien es el personaje, digamos, a modo personaje humano... ...siendo Nehemías quien escribe este libro, pero es curioso ver que desde el capítulo número 8... ...hasta el capítulo número 12, versículo número 31... Nehemías se está haciendo aquí nombrado en las Escrituras en tercera persona. Y no es hasta el capítulo número 12, versículo número 31, donde nuevamente vemos a Nehemías quien está escribiendo este libro, a entrar en primera persona. Y esto me hizo como que ver o preguntarme algunas cosas. Y es estudiar los capítulos precedentes. Y encontramos a Esdras, escriba diligente que nos enseña las Escrituras, un sacerdote también pero hay unos versículos que nos enseña el capítulo número 8 desde el versículo número 1 hasta el versículo número 8 vamos a tomar lectura pero estos capítulos, capítulos sobre todo los capítulos 8 hasta el 12 eh, este tipo de lectura bíblica en público de, de la ley eh, trajo un gran despertar y un gran avivamiento causado y promovido solo y exclusivamente por la lectura y la exposición de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es poderosa en sí misma. ¿verdad? La propia Biblia nos enseña que es suficiente para convertir el alma. Pero aquí hay ciertos capítulos donde vemos este tipo de lectura en público en este caso, Edras, acompañado muy posiblemente por tres levitas o sacerdotes, custodiando lo que Edras estaba leyendo, exponiendo, y ayudándolo muy posiblemente, esto es lo que vamos a tratar, a desglosar y explicar la Palabra de Dios. Y esta relevancia, digo que es muy importante como preámbulo antes de estudiar la carta de Judas, estos 25 versículos, porque esa es la tarea que vamos a tener, en este caso personalmente la mía, pero también por supuesto con la colaboración vuestra en cuanto a cómo vamos a exponer, cómo vamos a explicar la palabra, cómo vamos a recibir esta exposición de la palabra. Porque esto será lo que obre de manera poderosa en nuestras propias vidas, en mi vida y en tu vida. Pero en este pasaje me he quedado como bloqueado, ¿no? Y me gustaría tomar este primer punto del saludo de esta carta, creo que no llegaremos, honestamente, porque hay algo que creo que es muy importante, lo que Dios nos está enseñando en estos versículos, en esta lectura de estos capítulos, donde produjo un gran despertar y avivamiento, solo y exclusivamente a través de la exposición y explicación de la Palabra de Dios. Pero dice en el libro de Nehemias capítulo, perdón, sí, Nehemias capítulo número 8, versículo número 1, se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la Puerta de las Aguas. Y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que era el Señor, perdón, de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres ...y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro, frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas... ...desde el amanecer hasta el mediodía... ...muy posiblemente unas seis horas continuas de lectura de la ley de Dios. En presencia de hombres y mujeres... Y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al oír libro de la ley. O atentos al libro de la ley. Versículo número 4. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión. Junto a él, a su derecha, estaban matatías. Sema, Anías, Urias, Ilfías, Maasías, y a su izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asun, Asba, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Y abrió Esdras, en el versículo número 5, y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo. Pues él estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió todo el pueblo, dice que se puso como en pie. Este es un buen hábito que deberíamos practicar en la iglesia. Cuando se lee al comienzo de, de, de, de un sermón, de un estudio, lo que va a ser la parte, digamos, de lectura de lo que se va a exponer. El podernos levantar estar en pie frente a la palabra con reverencia, algo que se está perdiendo. Versículo número 6. Entonces, Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Mientras alfaban las manos, después, de, después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. Dice aquí los versículos 7 y 8, también Jesús, Bani, Serebias, Acud, Sebatay, Odías, Masías, Quelitá, Azarías, Josabet, Anán, Pelaías y los levitas explicaban quédate con esta palabra: explicaban la ley al pueblo. Mientras el pueblo permanecía en su lugar. Versículo número 8. Y leyeron en el libro de la ley de Dios traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Quiero ir hasta el versículo número 10. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo, este día es santo para el Señor vuestro Dios. No se entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. También les dijo, id, comed de la grosura, bebed de lo dulce y mandad raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No se entristezcáis, porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza. Lo que nosotros estamos leyendo y viendo específicamente el versículo número 8, dice, y leyeron el libro de la ley de Dios traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. La nueva traducción viviente, haciendo referencia a este texto que va a ser, digamos, el eje central de lo que vamos a estar exponiendo, dice lo siguiente, leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Es un pasaje que nos habla, como hemos dicho, de un avivamiento espiritual movido por Dios. Y era solo y exclusivamente a través de la lectura de la palabra de Dios y de la explicación de la misma. Ahora bien, yo sé que no solamente está hablando en cuanto a darle sentido o explicación a lo que se leía, que no solamente era exponer la palabra con claridad o el desglose de la misma. Estaban traduciendo a quienes habían simplemente adoptado la lengua materna, que era, la, era el arameo en el imperio babilónico, y no entendían el hebreo. Sí, pero... También es una gran verdad que lo que nos enseña el texto nos habla de una detención en medio de la lectura donde no solamente leían para que entendieran para quienes entendieran el hebreo y para quienes no se entendieran el hebreo a quienes solamente tenían la lengua aramea pues que pudieran traducirle. No solamente era este el propósito sino que se ponían a explicarle, a exponerle lo que realmente decía la Biblia. Y, y, y, y qué, qué guapo, qué amor, qué aprecio por la palabra y por quienes no entendían las Escrituras. Ahora, no son los hombres quienes están dando el poder a sí mismo o de sí mismo con respecto a la exposición de la palabra. No, están tratando de exponer y explicar lo que realmente dice Dios donde otros no están entendiendo. Bueno este es tu trabajo y el mío para algunos de nosotros Para otros posiblemente sea solamente leer o evangelizar o simplemente hablar de la palabra Y eso no es más ni es menos tampoco Es importante notar que aquí se encuentra en una de las festividades judías Como era la fiesta de las trompetas Y esto nos lo está enseñando Si vamos a Levítico capítulo número 23 Libro de Levíticos, capítulo número 23, que nos habla de las fiestas judaicas, versículos 24 y 25. Habla a los hijos de Israel y diles, en el séptimo mes, el primer día del mes, tendréis día de reposo, un memorial, al son de trompetas, una santa convocación. No haréis ningún trabajo servil, pero presentaréis una ofrenda encendida al, al Señor. Esta fiesta de las trompetas tiene su tipificación y cumplimiento en Cristo. Y esta fiesta de las trompetas tipifica la reunión de lo que es la nación de Israel entre lo que son las naciones gentiles. es decir, la nación de los, de los israelitas, o de la nación de Israel, de todos los lugares, se reunirán de entre todas las naciones gentiles. Tendrá su cumplimiento también. Es una de las fiestas judaicas. Pero lo que hemos leído nosotros en el libro de Lesdra, que es donde se encuentra. Esto simplemente es para situarnos en esta festividad que se encontraba en este momento, en este capítulo número 8. En estos días de esta festividad de la fiesta de las trompetas. Esta convocación santa. Este apartamento solamente para dedicarlo para el Día del Señor. Poner la palabra, la lectura. Pero dice en el versículo número 7, donde hemos estado leyendo, algo que me llama la atención, dice que Esdra junto con trece levitas. ¿No? Es lo que hemos visto en Nehemías en el capítulo número 8, en el versículo número 7. Vemos que tiene que ver con lo que es el versículo 7 nos está hablando, digamos... Para que comprendamos, por lo que el versículo precedente nos hace ver, que es Edra junto con trece levitas. Dice que fueron que leyó del libro de Moisés, o lo que es la Torah, o el Pentateuco con sus días, la palabra de Dios. Leyeron el libro de la ley de Dios, traduciéndole y dándole, dice el versículo número 8, el sentido para que entendieran la lengua. Donde el arameo, como hemos dicho, había reemplazado a la lengua hebrea. Después de la cautividad había mucha gente con este idioma, solamente con el arameo. Pero fue necesario muchas palabras de las escrituras hebreas. Fueron días de lecturas donde no solamente se leía, sino que se exponía y se explicaban dichas palabras. No solamente era traducir, y esto es lo que quiero un poco destacar, no solamente como muchas veces hemos podido pensar o presuponer o oír, cre o oír creo que aquí hay, hay algo más, por lo que no solamente entiendo, sino por lo que veo también en muchos de los que son cristianos antiguos. Y en cuanto a lo que otras traducciones, como hemos visto, la nueva traducción viviente, nos lo deja con bastante claridad. Hemos leído que leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Y así ayudaban al pueblo a comprender el pasaje. Y creo que de manera muy cercana nosotros estamos en este punto. Aún, ¿verdad? Después de 2.500 años aproximadamente. Tratando de exponer con claridad, con temor. Lo que realmente dice las Escrituras, por eso la exposición, ¿verdad?, de la Palabra. O por eso la predicación de la Palabra de manera expositiva, versículo a versículo, desglosándolo, explicándolo, bíblicamente dentro siempre de las Escrituras. Para que tú y yo podamos enriquecernos con el verdadero sentido de lo que Dios dice en su Palabra. ¿Cómo lo dice en su Palabra? Y a modo aplicativo, ¿para qué lo dice en su Palabra? esta es una tarea que muchas de las veces no tiene valor dentro de la iglesia. Pero para mí es un arduo trabajo en el sentido y a la misma vez es algo de, de mucha riqueza. Lo que por, por años Dios me ha permitido hacer. Porque luego uno ve, puede ver el beneficio, no solamente en otros, sino en uno mismo. Yo lo he visto primariamente en mi propia vida en cuanto a cómo estudio ¿verdad? la palabra de Dios. Es la mejor manera, siempre hemos aconsejado y por eso lo hacemos de esta manera también. Estudiando libros o carta versículo a versículo. Ellos tenían una gran labor. Dichos levitas junto con Edras estaban no solamente dando el sentido correcto en el hebreo, sino la explicación de lo que decía también la palabra. Es decir, que también se detenían y explicaban lo que la palabra de Dios estaba diciendo, para que como bien nos enseña la palabra, ellos, dice, que lo pudieran, ¿qué? Entender. Nosotros no podemos desvincular al Espíritu Santo en esto. Quiero esto dejarlo bien claro. Porque es, esta es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso la predicación es positiva no puede eh, exponerse. Eh, desvinculada de, la, de las Escrituras. No, es un conjunto doctrinal donde se tiene que exponer texto a texto sin que salga de su contexto y a la misma vez donde tenga la cobertura y la custodia de la propia Escritura. Los 66 libros, tanto los 39 del Antiguo Testamento como los 27 del Nuevo Testamento. Eso es muy importante. Así que son, no solamente era una tarea de traducción, sino de explicación del significado de la exposición, como bien dice el versículo número 8, para que entendieran la lectura. Pudieran entenderlo. Y si algo podemos apreciar aquí es, digamos, esta tarea que tenía el escriba diligente Esdras. Mira cómo nos dice, y esto es lo que Esdras está desarrollando, este es el ministerio de Esdras en su desarrollo. Nota lo que dice el libro de Esdras, capítulo 7, versículo número 10. ¿Estáis en ello? ¿Estamos animados o qué? Qué bueno. Porque Esdras, solamente hay que ir un poco hacia atrás. Porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar. ¿Qué estudiaba Esdras? La ley de Dios. Punto número uno. ¿Y ¿Qué más? Y a practicarla. Y aquí nos estamos encontrando con un escriba, con un sacerdote junto a trece levitas, leyendo no solamente la palabra de Dios, sino exponiéndola donde precedentemente Esdras ha estado estudiando la ley de Dios, ha estado practicando la ley de Dios y ahora dice y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Bueno, esto es lo que Esdras está haciendo a modo ministerial. Como bien digo, Nehemías no ocupa aquí la primera persona desde el capítulo número 8 hasta el 13.1. No lo encontrarás. Y ese libro es el libro de Nehemías. Es Esta es la tarea del ministerio. Que el mismo Nehemías está introduciéndolo como algo relevante en el libro. Y no es que Nehemías no estuviera. Digo, a modo de primera persona. No lo encuentras hasta el capítulo, como hemos dicho, 13.1 donde ya si sí lo vemos con bastante claridad y esta es una labor sumamente importante que vemos con bastante claridad en cuanto al ministerio de Esdras. Esdras estaba estudiando primariamente la ley de Dios. Esdras practicaba lo que estudiaba y esto es como una cadena en un orden Tan conciso, tan perfecto, Dios no quiere que nosotros enseñemos la palabra de Dios sin que precedentemente nosotros hayamos tenido el tiempo de pasar tiempo, valga la redundancia, con Dios para estudiar su palabra primeramente, posteriormente para practicarla, que es lo que hablamos, que sea algo real en nuestras propias vidas, y por último, donde tristemente a veces lo ponen a algunos como algo primario, como último punto, entonces enseña. Y si lo hacemos en este orden, entonces sí que realmente tiene un valioso producto, algo que tiene valor, algo que llega a los corazones de manera correcta. Esto es lo que vemos que Esdra está haciendo sin duda alguna, y explicando y enseñando la ley de Dios. Leía antes... Un, un escritor antiguo referente a este texto y dice lo siguiente. Dice, dice con respecto a este pasaje, dice que enfatiza la importancia de este ministerio y es alguien reconocido que para mí tiene mucho peso. Dice que Esdras y sus ayudantes encabezaban una larga lista de predicadores expositivos que explicaban las escrituras. Este método de predicación ha sido bendecido por Dios a través de los siglos y continúa siendo un instrumento eficaz para hacer que los cristianos maduren espiritualmente. La predicación temática y textual a menudo pueden inspirar y ser útil, pero los beneficios espirituales no se comparan con aquellos que resultan de un ministerio de predicación como el de Esdras. Benditos aquellos creyentes que tienen el privilegio de instruirse a los pies de la predicación expositiva de las, de las Escrituras. Digo, es alguien que para mí tiene mucho peso en su legado. Creo que es algo que no hace falta que digamos amén, personalmente amén. Porque esto es lo que nos está enseñando la palabra en diferentes, diferentes puntos. Así que aquí vemos a Esdra con esta labor, vemos un ministerio importante en su propia vida. Y esto es lo que nosotros queremos ver y desarrollar en cuanto a lo que nos viene enseñando este pasaje. Porque esto va a ser de gran ayuda a la hora que entremos a estudiar la carta, la carta de Judas. Aunque nosotros pensemos ahora que no, nos ayudará. Porque pasaremos tiempo en esos 25 versículos. Hay grandes enseñanzas para nuestros días, para nuestro tiempo, para cada quien de nosotros que formamos la iglesia de Cristo. Dios, a través de su Espíritu Santo y por el medio de la palabra de Dios y con su ayuda para exponerla y explicarla, nos ayudará a cada uno en particular también como, como iglesia. Nota el versículo número 9. Estamos todavía en Esdras capítulo número 8. De Nehemías. Seguimos en Nehemías. Dice en Nehemías capítulo número 8, donde estamos, pero en el versículo número 9. Dice literalmente que entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote, escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Este día es santo para el Señor vuestro Dios. Pero mira, no os entristecáis ni lloréis porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Es importante notar que no lloraban de gozo. ¿Sabe por qué lloraban? Cuando estaba escuchando la palabra y cuando la palabra estaba siendo desarrollada y explicada. ¿Sabe realmente por qué estaban llorando? No lloraban de gozo. La lectura en este momento no estaba, no estaba produciendo gozo en los oyentes. Pero estaban llorando y por eso hubo un gran despertar y un gran ayudamiento. Porque en la lectura y la exposición de la propia palabra, la explicación de la misma, a través del Espíritu Santo estaba trayendo convicción de pecado a muchos oyentes. Entonces aquí este llanto no es un llanto de gozo. Tú lo lees detenidamente, en todo su contexto en el capítulo puedes ver y notar de manera muy especial. Estaban llorando precisamente de dolor cuando entendían que habían pecado contra Dios. Porque no habían vivido en conformidad a la ley de Dios. ¿Qué tiempo de la historia tan sensible y tan especial estaban viviendo tales hermanos, tales personas, tal pueblo? Pero qué tiempo tan especial nosotros también podemos vivir a modo aplicativo. Es un tiempo para estar sensible con Dios. Cuando estuve leyendo esta porción de las Escrituras, personalmente me hacía una pregunta que quiero también a la misma vez preguntar con todos vosotros. Haciéndonos personalmente esta pregunta, cuando tú y yo entendemos la palabra de Dios como realmente es la palabra de Dios frente a nuestro pecado... ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Qué produce en nosotros dicha palabra, dicha exposición de la misma? De otra manera, cuando Dios nos habla a través de la, su palabra y tú y yo sabemos que nos está hablando, ¿Qué produce en ti, en mí, como consecuencia de tu pecaminosidad y la mía? Me, he tomado un poco este tiempo, sé que posiblemente nos lleve a esta primera clase porque creo que es muy importante, porque es lo que vamos a tratar de hacer posteriormente estudiando Judas. Creo que es algo importante para estar repitiéndonos a nuestros días, vez tras vez, ¿qué está produciendo la palabra de Dios en ti? Cuando la entendemos, no cuando la estamos leyendo. Quiero reiterar nuevamente, cuando, cuando, como se estaba haciendo, por eso hemos detenido, ¿no? o nos hemos detenido en este pasaje, en esta exposición, en este medio de cómo se leía, ¿verdad? Dice que estaba en un lugar superior junto a los levitas, leyendo, exponiendo, enseñando, tomando el tiempo de explicar lo que la palabra de Dios decía, lo que la ley de Dios decía, y lo que estaba produciendo en los oyentes, esas lágrimas tenían que ver como consecuencia... De un dolor en sus corazones con un contristar del Espíritu Santo. Dios estaba contristando esos corazones y no había una productividad de gozo, sino de dolor. ¿Cuánto tiempo, yo, es otra pregunta, cuánto tiempo haces que tú y yo no sentimos dolor en nuestros corazones cuando pecamos contra Dios? ¿Tú y yo sentimos dolor cuando fallamos contra Dios? Y no simplemente cuando nosotros señalamos un pecado grande, no, cuando tú y yo no estamos haciendo lo correcto y Dios nos enseña detenidamente lo que Dios dice en su palabra, tú y yo somos doloridos, el Espíritu Santo trae dolor a tu corazón y al mío, ¿estamos viviendo con sensibilidad a la voz del Espíritu Santo? ¿Él está contristándonos o nosotros estamos entristeciéndole? Como violación del mandato que Pablo enseña a los efecios, no entristezcáis al Espíritu Santo. Porque, hermanos, esto es lo que yo estoy viendo aquí en este pasaje. Digo y reconozco, eh, queriendo, de, leyendo y releyendo esta carta, ya con tiempo atrás, en el viaje, en avión, en el hospital, donde está todo este tiempo atrás, sabiendo que teníamos que meternos en, este, en esta carta, pero... Para mí fue tan, tan importante, de vital importancia, leer estos pasajes, esto, esta, esta, estas lecturas de Nehemías en la vida del ministerio de Esdras, lo que produjo en un pueblo. Y esto como que se está perdiendo. Esto como que a nuestros días nos tiene mucho valor. Por eso digo que tiempo de la historia tan especial y tan sensible, también para nosotros, debemos de estar viviendo en estos días personalmente. ¿Qué es lo que produce esa palabra expuesta, predicada de manera expositiva, entendida? Llegada a tu corazón de manera personal, de la boca de Dios, desglosada, desmenuzada, sin ningún tipo de justificarnos, diciéndote directamente a tu corazón y a mi corazón lo que somos, lo que estamos viviendo, quién es Él, cómo es Él. ¿Quiénes somos nosotros y cómo somos nosotros? ¿Qué produce eso en nosotros? Tú y yo tenemos que darle respuesta. Digo, esto es algo necesario y urgente. Y si no estamos en serios problemas. Yo mismo traté de responder, no sin eximir y desvincularme a mí mismo como el primer ejemplo, que yo tengo mi respuesta personal a ello, por supuesto, como tú debes de tener la tuya. Pero tenemos las Escrituras, y tenemos varios ejemplos. De gente que cuando entendieron realmente lo que Dios quisieron para con ellos, cuando realmente entendieron la voz de Dios, hubo un cambio radical en sus propias vidas. No cuando llevaron meses y años oyendo la palabra, oyendo la palabra, no. Aquí se trata de oír la palabra, pero la explicación de la palabra para que pudieran entender lo que Dios les estaba diciendo por medio de su palabra. Este ministerio de Esdra, este trabajo ministerial que detenidamente estaba llevando a cabo en este tiempo. Tenemos un ejemplo muy famoso en el Evangelio de Lucas, o dos. En Lucas podemos escoger dos, creo que son importantes. En Lucas 15, y todos sabéis a qué nos referimos. Lucas 15, los versículos del 17 al 21, tenemos... Donde literalmente nos dice la palabra de Dios un poco entendiendo de manera un poco más notorio su contexto. Dice en el versículo número 17, conocemos bien la historia, pero dice que entonces, hablándonos del hijo pródigo, ¿verdad? Dice que entonces, volviendo como en sí. Tú ya no podemos excluir este volver en sí de lo que él había estado escuchando, ¿de quién? Del padre. Este volver en sí... Es un volver en sí sobrenatural para con Él y de manera natural para la vida del Espíritu Santo. Entonces, es importante, ese entonces debe de llegar para muchos de nosotros. En muchas ocasiones, en muchas áreas de nuestras vidas, aún con años de cristianismo, no cometamos el error de medir nuestro cristianismo por los años, la palabra de Dios nos enseña en que el que crea que esté firme tenga que, tenga cuidado de no caer. Y eso se lo dice a toda la iglesia. Uno de los errores más grandes que podemos cometer los cristianos en cuanto a pecar y a la caída es creernos que nosotros somos fuertes en nosotros mismos. Y eso acontece cuando dejamos de reconocer nuestras propias debilidades, aquel quien realmente es el fuerte y poderoso. Pero entonces dice que, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros o oh, trabajadores o oh, cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Versículo número 19. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Versículo 21. Y él le dijo, padre, he pecado contra quién. Contra el cielo. ¿Y quién? ¿O ante quién? Y ante ti ya no soy digno de ser llamado hijo. Quiero que entendamos con lo que venimos notando o con lo que venimos sobresaltando un poco el ministerio de Esdra en esta lectura pública, en el libro de Nehemías, con esta explicación y este dándole sentido a lo que realmente estaba diciendo la ley de Dios, lo que produjo ese llorar de amargura en muchos que estaban entendiendo cómo pecaron contra Dios, contra la ley cuando fue leída y entendida por ellos. Que no fue gozo, que fue dolor. Aquí encontramos a un hombre cuando entendió. Dice que volviendo en sí. Eh, cuando, cuando tú y yo entendemos cómo es Dios y lo que Dios nos está enseñando en su palabra. Momentos múltiples en tu cristianismo y en mi cristianismo. Nos llama a una detención, a detenernos. Y a responder a lo que él nos está hablando específicamente, a esa exposición, a esa explicación. A esa palabra directa que va contigo y conmigo. O que puede ir conmigo y no contigo. O viceversa, contigo y no conmigo. Pero Dios hablándonos, Dios explicándonos de manera personal, a través de hombres de Dios, personalmente lo que Dios te dice a tu corazón. Cómo tú y yo vamos a responder a lo que estamos entendiendo con respecto al mensaje de Dios. Bueno, aquí encontramos los oyentes de Esdra con los trece levitas y oraron. Aquí encontramos al hijo pródigo volviendo en sí, que, es, que fue lo que, que lo que reconoció. Es pecado contra el cielo y contra ti. Corazones sensibles, corazones rotos. Pero ahí mismo en Lucas encontramos otro ejemplo en el capítulo número 18, versículo número 13, cuando nos está enseñando en cuanto a la parábola del fariseo y el publicano. No vamos a leer toda la historia, nos tomaría mucho tiempo, pero el versículo número 13, referente, hablándonos de la condición y la actitud que tuvo el publicano, diferente a la del fariseo, dice en el versículo número 13, pero el recaudador de impuestos de pie y a cierta distancia no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí. Pecador. Dios, sé propicio, sé misericordioso a mi pecaminosidad. Para mí esto es algo equivalente o en paralelo a un hombre que está entendiendo lo que Dios demanda de su vida. Él llegó un momento, imagínate este publicano, ¿verdad? O recaudador de impuesto trabajando día a día, de manera deshonesta, robando, engañando, estafando sabiendo que está actuando de manera deshonesta ante Dios. Pero un día, no, y, no, siempre me, me pregunto lo mismo, ¿qué acontece en este hombre? ¿Qué es lo que acontece para que este hombre acuda al templo? Lo que acontece es que Dios le da una palabra explicando que él es un pecador. Es una palabra directa al corazón de este cobrador de impuestos. Sin medio de justificarse, es una palabra tan expuesta, tan desglosada, tan entendible, donde no hay justificación alguna. Él da una respuesta, esta palabra debe llegar a la vida de muchos de entre nosotros, llamándose cristiano y muy posiblemente no siéndolos. Y a otros que somos cristianos, excluyendo esta manera de responderle a Dios. Como quiera es para todos. Pero si algo me sorprende es, ¿qué, qué le enseñó qué ocurrió con este hombre?, Imagínate cómo es entender las cosas como Dios nos las enseña, como niños. Dice que empieza a golpearse en el pecho. No se atreve, produjo un temor lo que él siente de Dios, de manera que no se dice, pero esto es claro y evidente, que el Espíritu Santo estuvo orando en él. No se atreve a levantar los ojos al cielo. Yo a veces me siento retado frente a este texto. Te lo digo honestamente. Podemos con tanta facilidad, levantar los ojos y seguir caminando sin detenernos y arreglar nuestros asuntos con Dios, que a veces estamos en serios peligros. Pero, dice, este pero es un pero importante, pero el recaudador de impuestos llega un día, un día llega, pero, pero es un día donde todo cambia en su vida. Donde él no puede seguir más siendo ese recaudador de impuestos. Él no puede seguir más viviendo sin responderle a Dios. Él tiene que entrar en el templo y, y mostrarse quién es ante Dios y dar una respuesta a lo que él entiende, donde Dios se encarga de manera personal con lo, la condición de su propia vida. Si no de manera explícita, implícitamente tú y yo debemos de ver esto en este pasaje. Si no de qué manera él puede dirigirse hacia Dios.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 Eso es lo que significa en una de las defiendas de santo, yo quiero ser santo, yo quiero ser diferente, yo quiero ser distinto. Pero no sé si nota la pureza, ¿verdad? Ni siquiera se atrevía a alzar los ojos al cielo. ¿No te reta esto a tu vida cristiana y a la mía? Nosotros a veces pasamos tan por alto nuestros pecados, los hacemos pequeños cuando no son pequeños. Nosotros mismos los medimos o le ponemos una medida y Dios nos dice, detente abre tu corazón, enternece tu corazón para que yo personalmente me dirija a tu propio corazón y te explique a ti lo que tú estás viviendo frente a mí ese tiempo debe de llegar a tu vida y a mi vida es necesario ese es el trabajo ministerial de Esdras, nunca lo había visto en esta manera y antes de estudiar esta carta, a modo de preámbulo estudiando este pasaje aquí en Neemías, digo, esta es la clave por lo cual nosotros estamos llevando este trabajo de exponer texto a texto de manera positiva, explicando, desarrollando, versículo a versículo, para que te enseñe de manera personal a ti y a mí. Lo que Dios quiere para con nuestras propias vidas, otro hombre que entendió. Ya que estamos en Lucas, hay otro ejemplo que se me vino en mente, Lucas 22, versículos 61 y 62. También conocemos, estamos muy familiarizados con esta historia de Pedro, con la tradición a Jesús en cuanto a su negación. Pero los versículos 61 y 62, digamos reduciendo, haciendo síntesis en este pasaje, para que lo entendamos y dediquemos los pocos minutos que nos queda de poder exponer esto, dice que entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Este hombre que fue quien dijo, recordemos, que aunque todos, este hombre era fuerte entonces, ¿no? Aquí es donde estamos nosotros muchas veces. Aquí es donde tú y yo estamos muchas veces. ¿Sabe qué es lo que Pedro estaba siempre? Y un problema que tenía Pedro que se medía siempre con los otros hombres, con los otros apóstoles. Ese es un problema. Porque no somos llamados a medirnos entre nosotros. Entre nosotros hay escala de valores, seguro que sí. Pero aquí, aquí, aquí la clave está, tú yo es, es que nos podemos medir con Dios. Pedro tenía este problema. Y en base a ello, ¿verdad? Aunque todos te nieguen. Ni siquiera se te pase por un solo momento, Jesús, recuérdalo bien. Que no se te, de manera un poco parafraseando, un poco para que entendamos, o alegorizando más bien, que no se te pase por la mente de que yo, Pedro, voy a negarte. Aunque todos lo hagan, yo no lo haré. Es dentro de ese contexto que dice el versículo 61. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Ya después de la negación. Y reconoció Pedro la palabra del Señor. Como le había dicho. Y mira, antes que el gallo cante hoy, me negarás tres Veces, nota lo que en continuidad dice el versículo 62, y saliendo fuera, y esto también es algo que debemos de hacer muchos de nosotros, saliendo de las apariencias, de nuestros nombres o renombres, saliendo fuera y lloró, como Amargamente. Otra pregunta, ¿cuánto tiempo haces tú y yo que no lloramos amargamente? Una de las cosas que puedo ver en estos cortos versículos es que si llorar amargo se produce cuando tú y yo salimos afuera de lo que creemos ser y no somos. Pedro recordó las palabras del Señor como Cristo mismo le había dicho con anterioridad. Antes que el gallo cante hoy me negarás tres veces. Y el gallo cantó. Y Pedro le negó ¿cuántas veces? Tres veces. Y solamente fue entonces que salió de afuera y lloró amargamente. Un cristiano, por más tiempo que vivamos en esta tierra, y aún en la condición que podamos vivir con respecto a nuestra santidad con Dios, si hay algo que siempre debe de acompañarnos y es un buen síntoma, es, ese, es llorar amargo. Debemos de tener esos, esos lloros amargos, porque no somos perfectos porque no somos tan como nosotros decimos o creemos o mostramos, porque no somos tan fuertes. Debemos de salir afuera. Recordamos un poco a cuando Asaf en el Salmo el capítulo número 73 hasta que entrando en el santuario de Dios entendí. Esto es algo diferente. El salir afuera, lo que realmente nos está enseñando es entrar en la presencia de quién? De Dios Hasta que entrando Y es donde Dios nos quiere con él Entrando en el santuario Hasta que estando delante de él en esa, en esa comunión íntima En esa soledad con él Hasta que estemos a solas con él Y podamos responder a la palabra Que aquí también le dijo a Pedro Y Pedro entendió Y pudo ver esa mirada de amor Hasta que Cristo le miró Supo el amor cuán grande tuvo por él Un miserable que le negó fue una mirada de amor como Dios tiene esa mirada contigo y conmigo. La seguridad que tenemos en todo esto es que acontezca lo que acontezca, Dios quiere que tú y yo respondamos de manera honesta a Dios. Y a no seguir tapando, tapando y tapando. Si nos salía fuera de lo que tú y yo creemos que somos y adentrarnos en la presencia de Dios para poder comprender y entender. ¿Sabe qué es lo que entendió Asaf? que era como una bestia. Fíjate tú lo que llegó a entender. Pedro entendió y saliendo afuera lloró amargamente. Que no seamos como en otras, otras ocasiones hemos dicho, como ese Saúl guardando sus apariencias. prefiriendo que el pueblo lo honrara a él antes que a Dios. No importa lo que haya que hacer, pero que la gente puedan ver que yo soy el rey. Que no seamos, ese ejemplo no es válido para nosotros. El ejemplo de Judas, que no seamos como Judas. Que seamos hombres, como en este caso, quiero hablar un poco en estos minutos, según un ejemplo, en esta tarde un poco, leí y recordé un poco la historia de un rey, Josías. Y todos conocemos la vida de Josías. Un rey que reinó durante 31 años en Judá. El rey posiblemente, si no me equivoco, el más joven a la edad de 8 años que empezó a reinar, el rey Josías. Un rey... Bueno, que reinó con rectitud, que reinó con temor de Dios, y que cuando tenía 18 años mandó al pueblo a que dieran dinero para la restauración del templo. Y en esa restauración del templo, cuando están los albañiles, cuando están los carpinteros, y cuando está la obra, verdad, reconstruyéndose, aparece el rollo de la ley que está escondido por X tiempo. Es encontrado por un sumo sacerdote llamado Ilfías. Y es Ilfías quien haya este libro y dijo al escriba Safán he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. E Ilfías dio el libro a Safán y este se lo leyó al rey. Y mira lo que acontece en Segunda de Reyes capítulo número 22. Dentro del contexto que hemos tratado de exponer, Segunda de Reyes capítulo número 22. Versículo número 8. Entonces el sumo sacerdote Ilcías dijo a Escriba Zafán: ha hallado el libro de la ley en la casa del Señor. Ilcías dio el libro a Zafán y éste lo leyó. Versículo número 11: Y sucedió que cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, dice que rasgó sus, sus vestidos. Versículo número 14. Entonces el sacerdote Ilfías y Al-Aikán, Safán y Asaías fueron a la profetisa Ulda, mujer de Salún, hijo de Tieba, hijo de Arhar, encargado del vestuario. Ella habitaba en Jerusalén, en el segundo sector, y hablaron con ella. Dice el versículo número 15, y ella les dijo, así dice el Señor Dios de Israel, decid al hombre que os ha enviado a mí. Y habla de unas palabras que son del 16 al 19. Y dice, así dice el Señor, he aquí, voy a traer mal sobre este lugar y sobre sus habitantes... ...según todas las palabras del libro que he leído o que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses... ...para provocarme a ira con toda la obra de sus manos... Por tanto, mira, arde contra este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá que os envió a consultar al Señor, así le diréis, así dice el Señor Dios de Israel, en cuanto a las palabras que has oído, porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante del Señor. Cuando oíste lo que hablé contra este lugar, y contra sus habitantes, que vendrían a ser desolación, maldición, has rasgado tus vestidos, has llorado delante de mí, ciertamente te he oído, declara el Señor. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando escuchemos la voz de Dios con su misericordia? ¿Sabes? Aquí nos encontramos con un rey joven temeroso, ...quiere restaurar el templo a la edad de 18 años... ...y está pidiendo al pueblo que aporten... ...y es en medio de ese mover... ...que aparece esos rollos de la ley que está escondido... ...en la pared... ...he encontrado por un sacerdote llamado Elías... ...mandado a que se leído por medio también de esa fan... ...me escribo... ...¿y sabe qué es lo que produce en este rey? Me gusta mucho porque una de las cosas que creo que necesitamos... ...es esto en nuestras vidas... ...cuando este rey está escuchando la ley de Dios... Si hay algo que produjo en la vida de Josías, y si hay algo que debe de producir en nuestras vidas y en nuestros corazones, es que se enternezcan. Corazones tiernos, corazones sensibles frente a la palabra de Dios. ¿Sabes? Cuando tú y yo vivimos en humildad. Cuando tú y yo vivimos como nos enseña el, el libro del profeta Isaías, capítulo 66, versículo número 2, si no me equivoco. En cuanto a los que tiemblan, oye y tiemblan mi palabra. Cuando tú y yo somos de lo que estamos oyendo, entendiendo, lo que Dios quiere para con nosotros. Y recibimos con claridad lo que se expone en la palabra. Y es para con nosotros. Eso debe de producir en nosotros ternura. Dios cuando habla tu vida y habla a nuestra vida si somos cristianos. Nunca te olvide que nos está hablando como padre porque eres hijo. Y a veces no lo vemos de esta manera. A veces confundimos este rol de Dios y lo vemos como, como alguien dictatorial sobre nosotros. Para enjuiciarnos, para aplastarnos, no hemos conocido el carácter de Dios. Él es Padre. Y, y Él quiere aún, sin importar los años que llevemos, vuelvo a reiterar, él quiere que tú oigas con claridad la voz de su boca, la voz del Espíritu Santo, sabiendo lo que la palabra de Dios está hablándote y va a seguir hablándote en estos días y lo que Dios quiere para con tu vida y para con mi vida. Y debemos responder como respondió tal ese ejemplo que hemos leído en el Nuevo Testamento y como también en el Antiguo Testamento vemos a este joven rey respondiendo ante la ley de Dios, rasgando sus vestidos. Con humildad y con un corazón tierno, cuánta madurez y cuánta cristiandad muestra hoy a nuestros días. Y algo que escasea es corazones tiernos y compasivos. Frente a lo que estamos viendo, corazones duros y altivos. Necesitamos esto en nuestro entorno, en nosotros mismos, con nosotros mismos, para con nosotros mismos. ¿Qué vamos a hacer cuando tú y yo escuchemos esta voz de Dios directamente a nuestras propias vidas? ¿Recordamos al profeta Abacú en el capítulo número 3? Señor, he oído tu palabra. Recuerda que el profeta Abacud se está quejando con anterioridad, no entendiendo cómo estaba usando Dios a los caldeos para corregir a Judá. Pero cuando está viendo y cuando Dios está tratando con Abacut y cuando Abacut escucha directamente la voz de Dios, cuando Abacut nos dice literalmente en la oración de Abacut, en el capítulo 1, dice, Señor, he oído tu palabra. Si tú estudias ese oír, es muy distinto a escuchado nada más o he oído algo de ti. No, no, he entendido. En el contexto habla de entender el carácter de Dios. Y más con este tema en Abacute, en estos capítulo 3, en este versículo del profeta menor tan corto, de tres capítulos, en cuanto a la misericordia de Dios. Señor, yo he oído tu palabra. ¿Qué es lo que hace? Teme y temí. Pero porque él ha oído la palabra de Dios y porque conoce ahora lo que es el carácter de Dios y produce temor en su vida, es que él ahora está rogando por Judá. ¿Y, qué, ¿Y cuál es el ruego que le está haciendo? Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos, hazla entender. Muéstrate. Tráenos compresión. Ten misericordia para con nosotros en nuestros días. Otro hombre que pudo responder. que no estaba entendiendo cómo los caldeos eran hombres usados por Dios. Dios estaba permitiendo que fuese de esa manera. Sin embargo, cuando era un hombre que se estaba quejando por la falta de comprensión y por la falta de entendimiento de lo que Dios estaba haciendo, cuando llega a entender, no se endurece, sino que teme. Otro ejemplo. Y te digo, en este rato, en esta tarde, ¿cuántos ejemplos más pudieras tú mismamente aportar a todo lo que hemos expuesto? He oído, y temí, temí. Y por último, un ejemplo más, el mismo David. ¿Qué es lo que acontece con este rey? ¿Qué hizo David cuando el profeta Natán, Natán confrontó con su pecado? Con este poderoso rey que reinó en Israel durante 40 años. Un rey conforme al corazón de Dios. Nos enseña el segundo libro de Samuel que David pecó contra Dios por lo que hizo con que era la mujer de Urías Leteo. Y si vamos por un momento a 2 Samuel capítulo número 12 y con esto acabamos, es a través de una parábola de un hombre rico y otro pobre que el profeta Natán trata con el pecado de David. Dice en los versículos 1 para que entendamos, dice que entonces el Señor envió a Natán a David y vino a él y le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno y era como una hija para él. Vino un viajero al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Señor que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. Esta es la manera de entender hasta entonces de David, del rey David, rey de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios. Tú y yo no estamos excluidos de las, de las historias que estamos viendo es un punto importante y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán vive el Señor que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar cuatro veces por la cordera porque hizo esto y no tuvo compasión entonces Natán dijo a David tú eres aquel hombre tú eres Aquel hombre y así dice el Señor Dios de Israel. Yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor. Y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. ¿Por qué has despreciado el qué? Nota aquí lo que dice en esta pregunta. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo a sus ojos? No, no te reta, o no te, no, no te confronta esto. ¿Cómo es posible? No tenemos el tiempo, pero conocemos la historia. ¿Cómo inició? David era un hombre de guerra. Era un hombre que debía estar en los asuntos de la guerra. Sin embargo, decide quedarse en su lecho en palacio. Y no solamente está tentado, sino que entra en la tentación. David miente, manipula, planea y asesina, sino de manera directa, indirectamente. En este caso, a, al marido de. ¿Sabe quién era Urias? El Eteo. Frente a esta parábola, él se siente identificado en gran manera como un hombre justo. Hasta, hasta aquí él se está viendo justo. Imagínate todo lo que él viene tramando por detrás. Y cuando Natán le está contando esta parábola, este hombre merece la muerte. Resulta que Natán está tratando con David. Dios mismo, por medio de Natán, y mira, explicando la palabra por medio de una parábola. Es lo que Natán está haciendo, es explicándole la palabra. Poniendo un ejemplo, en una similitud a lo que David había hecho. Y David no estaba oyendo la voz de Dios y lo que nos enseña el versículo número 9 ¿por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo a sus ojos tú eres quien has matado a orías el Eteo pero porque has despreciado la palabra porque no has temido la palabra porque no has entendido la palabra porque la has escondido porque no te ha interesado la ley de Dios porque creíste que no tendría sus consecuencias ¿Por qué has despreciado el desprecio de la Palabra de Dios? Es algo que nos lleva a estar ciegos espirituales. Cuando tú y yo despreciamos la Palabra de Dios... ...y más la Palabra directa que viene a nuestras propias vidas... ...es quedarnos ciegos. Pudiéramos pecar en cualquier manera. Y es curioso ver lo que seguimos viendo. Has matado a espada a Urias y Tita. Y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya... Y lo has matado con la espada de los hijos de Amón Ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa Porque me has despreciado Y has tomado a la mujer de Urias y Tita Para que sea tu mujer Así dice el Señor He aquí de tu misma casa levantaré el mal contra ti Y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos Y las daré a tu compañero Y este se acostará con tus mujeres a plena luz del día En verdad tú lo hiciste en secreto Pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Versículo número 13. Entonces David dijo a Natán, ¿qué es lo que vemos ahora que acontece aquí en David? Él está viendo qué es lo que he hecho. Él conoce a Dios y sabe que Dios es misericordioso. Esto es algo que podemos verlo después en el Salmo 51. ¿Qué es lo que he estado haciendo? ¿Cómo he sido engañado? ¿Cómo me he dejado engañar? Entonces David dijo a Natán, he pecado contra quién. Contra el Señor. Sabes, estas palabras no cambian nada sin un corazón contrito y humillado. Que es lo que no desprecia el Señor. Sin un rasgar nuestros corazones. Sin, sin traer provocación de un corazón tierno, compasivo, sensible. A la voz de Dios. David dijo, he pecado contra el Señor. ¿Sabes qué le dijo Natán a David? El Señor ha quitado tu pecado y tú no morirás. El juicio prosiguió hacia adelante. Si Tú estudia un poco más. Pues solamente lees. Hay cosas que no cambian y van a seguir en nuestras vidas. Pero, ¿cuánto valoró David? El perdón de Dios, ese es el motivo y el origen por el cual él escribe el Salmo 51. El valor del, el valor del perdón de Dios hacia su propia vida es lo que le motiva, y le dirige al Espíritu Santo a escribir el Salmo 51. Y el Salmo 51, solamente el versículo número 4, lo dejamos aquí. Salmo 51, versículo número 4. Debemos de entender que este Salmo está... Escrito a la luz de la historia de lo que ha acontecido, de lo que hemos leído. Bueno, pues en base a lo que nosotros hemos leído. El libro de los Salmos. En el Salmo 51. En el versículo número 4. Contra ti. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus... Quiero resaltar algo. No me quiero meter ahí. Creo que es algo más para entendernos. De algo que no se suele. resaltar. Es la segunda parte del versículo número 4. Mira lo que dice: De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. David entendió: Tú eres justo cuando hablas. Sabe, Dios está hablándonos en esta noche. Y si Dios está hablando a tu corazón o a mi corazón en estos días, no te olvides de una cosa: aunque te duele, me duela, que Él sigue siendo justo. ...cuando habla... ...y sin reproche... ...cuando juzga... ...nota que primariamente nos está hablando... ...y después dice... ...y sin reproche cuando juzga... ...esto es lo que vivió David... ...David no, no percibió la voz de Dios... ...el tiempo que estuvo hablando... ...por medio de situaciones... ...él estuvo tapando sus oídos... ...no es hasta que Natán viene a su vida... ...y empieza a tratar con su corazón... ...de parte de Dios... Y él puede ver la injusticia por medio de una parábola contada por Natán. Y él juzga a un hombre con severidad. Y entonces cuando Natán dice, esto es lo que tú estás haciendo. Entonces cuando, entonces cuando David entiende que tú eres justo. Hablándome a mi vida. Yo he despreciado tu palabra. Y tú eres sin reproche. También cuando qué? Cuando juzga ¿Por qué? Porque el juicio sobre la casa de David Siguió su camino, su curso. No se cortó, pero él fue perdonado. Que Dios traiga este ánimo a nuestras propias vidas en cuanto a lo que hemos expuesto de poder entender lo que Dios quiere de nosotros cuando Él nos habla de manera directa al corazón por medio de la exposición de su Palabra. Cuando tú y yo estamos entendiendo la palabra en estos días, entendiendo la de manera tan clara y evidente, explicándose la palabra, desglosándose la palabra en un contenido bíblico, por el respaldo y la autoridad del Espíritu Santo a través de las Escrituras, cuando tú y yo estamos entendiendo y Dios te está hablando y me está hablando, respondamos como los ejemplos que hemos visto. Con humildad, con ternura, con temor con veracidad sin escondernos sin tapar que Dios nos ayude a ver la gravedad de las cosas de las advertencias que Dios nos enseña en su propia palabra que nos dé un tiempo de sensibilidad de no seguir escondiendo más nuestro pecado si ese fuera el caso sacarlo salir afuera y llorar amargamente entra en esa comunión íntima con Dios Él dice que ama la verdad en dónde? en lo íntimo Busquemos esa intimidad y que rompa nuestros corazones, quebrante nuestras vidas. Que nos haga ser hombres y mujeres de Dios conforme al modelo, al patrón que Dios nos enseña en su palabra. Amén.